Thank you. You know, yes. You know. yes. Yes. But I feel like cool. All right. Good. How's it going? I like that show. That's a good show. super happy to see, have all you. And gracias a Estefania and Daniela for helping put this panel together and for all of you. We're very happy that all of you are here today. So, a little personal story. When I was a teenager, I didn't really speak Spanish. I understood it. So I would speak to my friends in English. They would speak to me in Spanish. And we understood each other fine. <laughs> so we want to, in this panel, we want to make room. We know that us, uh, as Latina, Latino, Latinx, speak many languages. The, the more dominant ones are English and Spanish. And we want to make room for both languages here. So, por ejemplo, si quiere hablar solo en inglés, no hay problema. Si quiere hablar puro español, no hay problema. So if you want to speak English, Spanish, whatever it is, Speak whatever language that is most comfortable for you. We'll make room for all languages. Well, yeah, we'll make room for as many languages we want to speak. <laughs> and then if there's anyone, like if anyone is like, oh, I'm, I don't really understand or something like that, now's your chance to find a buddy. <laughs> <laughs> yes. Yes. <laughs> and then sit, sit by your buddy and then see sí, see sí, if we can get a little translation help. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Gracias. <laughs> Gracias. <laughs> Sí, vamos. Y um, gracias también a Abigail Vega de Latino Theater Commons, quien está aquí, la organización. Y, y HowlRound TV, Ramona nos está firmando. So gracias. Oh, yeah. Y hablando eso del lenguaje, también. Bueno, yo soy Daniela y esta este es Estefanía. Somos las organizadoras del, del panel, ¿cómo van a escuchar mi español? Hablo español, pero a veces hago errores, pero quería decir que para mí yo crecí en Wisconsin y mis padres hablaban español, pero yo y mi hermana siempre contestábamos en inglés y era como que no queremos hablar español porque en la escuela los, había como dos otros niños que hablaban español, entonces no fue hasta la universidad donde yo encontré otras personas de mi edad que también hablaban español con padres latinos, oh wow, this is cool. Like, entonces para mí, cuando yo pienso en repertorio español que siempre ha tenido teatro en español en Nueva York, yo digo, wow, eso es como, como algo increíble, ¿no? Es como cuando uno se da cuenta de que es algo que te ayuda a respirar, ¿verdad?, como escuchar y hablar tu lenguaje de tu cultura. Y para mí eso es muy importante y por eso eh, agradezco mucho a este teatro por hacer esto, este trabajo y a ustedes que trabajan aquí. Um, so estaba pensando en canción de Maná que dice, cómo vivir sin aire, cómo quisiera uh -huh. poder vivir sin aire. eso a veces pienso, cómo quisiera poder vivir sin el español cuando niña que no quería hablar y ahora no. Eh, necesito el español, ¿verdad? Uh -huh. Necesito esa parte de mi cultura es importante. So, um, quería añadir, añadir eso también, so, pero igualmente si, si como Rebeca dijo, eh, somos bilingües y vamos a honrar eso, esa parte. Um, so that, that's it, vamos a empezar, um, Estefania, si quieres. Um, entonces la primera parte de hoy es este piano eh, que vamos a hablar un poco de cómo funciona el repertorio, eh, cómo funciona la compañía y el tipo de trabajo que hacen aquí. Y tenemos a varios artistas que trabajan y han trabajado aquí. Eh, y la segunda parte son los talleres, que tenemos tres los, a los que filmaron afuera. Y eso será después de un break, después del piano. Entonces, ¿por qué no empezamos eh, con cada persona diciendo su nombre y la conexión con el repertorio? Ok, soy Daniela Tomé, y yo um, trabajo en los programas de educación como teaching artist, <risa> um, yendo a las escuelas, de, enseñando teatro a los niños. Yo soy Leima López, soy directora. Yo soy Caridad Switch, sí, soy dramaturga. Gerardo Budiño, soy actor de la compañía y trabajo en la oficina del área de desarrollo, Development Association. Mi nombre es Pablo Andrade, eh, soy actor. Eh, estoy haciendo una obra eh, que se llama La tía Julia. La tía Julia y el escribidor, que la escribió una muy buena. <ríe> y también eh, trabajo... trabaja? Ah, sí sí. sí. sí, y también he trabajado en la parte técnica del teatro. Eh, estaba en la parte de luces, de, de sonido, de traducción, de sonografía Y bueno, eso Mi nombre es Nali Figueroa, soy actriz en repertorio Y también estoy a cargo del sistema de traducción, de subtítulos Y yo soy Stephanie Padul Y yo hice el Band Directing Fellowship aquí eh, dos, dos años pasados So, Repertorio Español ha estado um, en este espacio desde 1972 y abrió en 1968, hace 48 años, so almost 50 years. Y empezó por Gilberto Zaldivar y René Bush y después llegó Robert Federico. Pero para hablar un poco más de la historia, si, um, Gerardo, si quieres hablar un poquito sí. más. Sí, el Repertorio de Español, como dijo Daniela, se fundó en 1968, lo fundaron eh, Gilberto Saldívar y René Buch, dos cubanos inmigrantes. Eh, luego se les unió en 1972 eh, Robert Federico como diseñador de luces y luego formó parte de. se instaló como productor ejecutivo de la compañía. Eh, actualmente René Buch está retirado, Gilberto Saldívar ha fallecido. y... Eh, Robert Federico es quien está eh, llevando la compañía adelante en este momento. Eh, la misión del repertorio es presentar lo mejor del teatro hispano al público de Nueva York, eh, no solamente a los latinos, sino también a, a toda persona interesada en la cultura hispana, eh, tanto en la cultura, la historia o el lenguaje en español. Eh, la, la idea es presentar eh, trabajos hispanos de España y también de toda Latinoamérica y también de escritores eh, americanos que han nacido aquí pero que tienen raíces hispanas y que escriben muchas veces en inglés primero, después las traducen al español, <risa> este, pero también tienen esa, esa raíz hispana y que hablan sobre temas latinos, sobre temas que <risa> interesan a la cultura latina. Eh, existen varios programas. Eh, el, la currícula de, de repertorio es presentar eh, teatro, tanto clásico, español. Tenemos eh, obras del siglo de oro, muy, muy seguido. Eh, una parte de lo que hizo eh, Estefanía, que es el programa Van Lier para directores jóvenes, en donde eh, ellos presentan... En, es un programa de dos años. El primer año eh, dirigen una obra clásica, una obra eh, contemporánea de su elección, y el segundo año dirigen una obra clásica también de su elección. Este, el otro programa que tenemos es de autores, se llama Nuevas Voces, eh, que también para, es un programa nacional eh, en donde se dan premios en efectivo, está auspiciado por MedLife, y el primer premio, <coughs> aparte del premio en efectivo, es la producción de la obra aquí en Repertorio. Este, se presentan obras eh, bueno, clásicas, contemporáneas, eh, autores nuevos. Eh, y también se hacen adaptaciones de novelas famosas de eh, Latinoamérica, de Mario Vargas Llosa, eh, de Gabriel García Márquez, eh, etcétera. Uh, también siempre presentamos por lo menos una obra de Federico García Lorca. Eh, Lorca es como el, el santito nuestro. <risa> Así que en este momento tenemos la casa de Bernardo Alba y eh, la Zapatera Prodigiosa, pero se ha presentado casi todo el canon de obras de Federico García Lorca, inclusive las menos conocidas como eh, el, público. el público, y así que pasan cinco años. Mm -hmm. yeah. Sí, y como ha dicho, tienen tantos programas de, de nuestras voces, podemos mandarles la información por correo electrónico. Um, eso es muy importante para, para ustedes que escriben, o conocen nosotros, gente que escriben, que aceptan obras de todo el país. Y también um, también en Wikipedia encontré que el repertorio Español fue donde tenía el world premiere en español de la obra Ana en el Trópico, por ejemplo. Um, y ha, ha ganado muchos premios en 2011, el Obie Award for Lifetime Achievement, uh, 1996 Drama Desk Special Award for Quality Theater, uh, nuestras voces, antes se llamaba Voces Nuevas, también ha recibido Obies. Um, so tienen una historia súper super interesada, súper rica, no sé, para ustedes que no son de Nueva York especialmente, es súper es, es interesante saber esa historia y vamos a saber, conocer más de, de cómo funciona adentro, hablando más en detalles con ustedes um, sobre sus roles. Entonces, para terminar, el repertorio presenta, es justamente un repertorio, presentamos entre, ah, sí. eh, desde que se hacen las temporadas entre 13 a 17 obras por año eh, en un repertorio rotativo y se hacen aproximadamente 300 shows por año. Eh, para el público adulto y para el público estudiante Tenemos un, nuestro pro programa de educación que se llama Dignidad eh, Que tiene dos ramas Una es la presentación de obras de índole pedagógico Para estudiantes que vienen aquí en nuestras funciones de las 11 de la mañana Y también eh, grupos de college que vienen a los sábados a las 3 de la tarde generalmente eh, Y la otra parte es eh, las uh, residencias en las escuelas Que es lo que hace Daniel para, eh, para esto de las obras en repertorio, es muy importante la compañía de actores que hay aquí en repertorio que como ven son actores y también hacen lo técnico, están en la parte administrativa, hacen los subtitles, eh, entonces de verdad es como casi como una familia, pero entonces eh, si ustedes los que son actores en la compañía pueden hablar un poco de cómo funciona, eh, hay que adicionar, eh, cómo es el proceso de, de estar en la compañía. Bueno, en mi caso, yo, la primera vez que vine a Nueva York fue en el 1999, para un banlier. Vinimos un grupo de, desde Puerto Rico a, a hacerlo, y yo quería estar en esta ciudad. Yo, yo, quiero volver aquí, yo me quiero mudar acá. Pero me tomó 10 años regresar en el 2009 para que me pude mudar aquí. Pero antes de mudarme aquí, yo vine dos veces viviendo a otro lugar solamente a visionar para estar en, en las obras. Y no me cogieron, oh, pero es bueno. <risa> verdad. <risa> Después este, comencé a trabajar con un Teatro Círculo y ahí conocí a Gerardo Budiño y entonces yo estaba trabajando de regidora de escena y asistente de director. Y cuando empezaron aquí a hacerlo del sistema de subtítulos, Gerardo me recomendó dijo, ella es fabulosa con esto. Yo soy una fanática de la gramática, de la ortografía, soy una grammar nerd, es un grammar police. A ver, yo lo digo. Entonces, este, pues, entré así al repertorio y entonces eh, sustituí en la casa de Bernarda a Alba. Luego la actriz se fue, me quedé haciendo el personaje. Estoy en esa obra y luego se hizo una lectura, audición, para la zapatera prodigiosa y también me quedé. Entonces ahora mismo estoy actuando en dos obras en repertorio y entonces trabajando en, el, en el, con los subtítulos. Eh, entonces las audiciones he audicionado ya estando aquí y ha sido, creo, o que te llaman para un personaje específico o tienen una idea, así si que si funciona o no. Este, ahora voy a audicionar a, a otra, a ver si se da, pero si no, no importa. Después que yo esté audicionando, eso es una excusa para actuar. <risa> bueno, en mi caso, a ver, es una historia larga, voy a tratar de resumirla. <risa> eh, sí. Sí. <risa> sí. Uh, pues entré, eh, porque estaba caminando por acá, por la calle 27, y vi un teatro. Yo eh, tengo 5 años en Nueva York apenas, y yo estaba estudiando en el HB Studio. Y estaba caminando por acá y veo un... Este teatro se llama Repertorio Español, ¿qué es esto? Así que, pues nada, decidí entrar y preguntar, y había una función acá, me acuerdo, y afuera está María Brito que es la diseñadora de, de vestuarios aquí en el Repertorio. Y está Zulema Clares, que es una actriz ícono de, de nuestra casa. Eh, estaban en el lobby. Y me dicen, y yo les digo, oye, aquí se hace teatro, quiero verlo. Sí, eres actor, ven, trae tu currículum. Y yo, bueno, ahora estoy estudiando, pero de todas maneras vine. Y vine a ver eh, la obra que se llama Mariela en el desierto bellísima la obra, cuando veo, quedé completamente enamorado. Yo venía con la... quizás con el prejuicio de que el teatro bueno en Nueva York era el teatro que se hacía en inglés. Así que cuando vi esta obra quedé realmente eh, emocionado con la compañía, después, prácticamente temblando, le entregué mi currículum a Fernando Ten, que es el productor, el producer-manager, y eh, eh, a cosa de un, de dos, de un año, me llamó Leima López eh, porque eh, eh, para el, ella estaba en, la, en el programa Manlier eh, para una obra y leí la obra con varios actores y pues me eligió así que trabajé con ella el año siguiente para su obra clásica también me llamó y este, bueno de ahí la bola de nieve comencé a trabajar con ella en otra obra este que eh, aire frío que se que fue una producción ya fuera de Bandier, sino una producción de repertorio eh, normal, así que así entre. Yo creo que normalmente no, no se hacen tantas audiciones en el repertorio, porque el repertorio tiene un pool como de entre 50 a 70 actores en distintas obras que se contratan anualmente. Entonces, eh, como se mantiene un ritmo muy acelerado de trabajo, este, eh, haciendo funciones casi todos los días, y los fines de semana a veces dos, y hasta hemos hecho hasta tres funciones por en un mismo día de distintas obras. Sí. Este, entonces, eh, no hay tanto tiempo para hacer audiciones, y se conoce tanto a los otros actores de verlos trabajar, que cuando viene una obra nueva, ya uno más o menos sabe quién puede poner la compañía, y también quiere seguirle dando trabajo a esa gente que está manteniéndose. O de todos modos, eh, cada uno o dos años se hacen audiciones abiertas, en, generalmente en junio, eh, y si cualquier actor quiere venir a, a formar parte de la compañía puede traer su resumen y su headshot este, hablar con Fernando Ten y eventualmente se puede hacer una audición Y en tu caso por ejemplo estás en una obra esta, esta noche te vamos hablando de eso? <risa> y de, si quieres hablar de eso es para el ejemplo bueno, es, es muy común que aquí los actores estén en distintas obras, yo en este momento estoy en siete obras diferentes Sí, sí hay, hay una actriz que está en diez, pero... sí eh, y es bueno es como anoche terminamos de hacer el Quijote yo voy el Quijote y esta noche son eh, Doña Flor y sus dos maridos este mañana también a las dos y media Doña Flor y sus maridos entonces estar saltando a veces yo he hecho en un fin de semana entre esto y otro teatro, he va a hacer cinco funciones diferentes de tres obras distintas entonces, este, es, un, es un buen entrenamiento, es muy buen entrenamiento. Bueno, y eh, proceso de sustituir, o alguna de mm -hmm. eh, ¿Pueden hablar un poquito de cómo funciona eso entre todos? Es una de las cosas que me ha asustado más en mi vida. Es, sí. es, es, es eh, el proceso de sustitución aquí. A mí me ha tocado hacer un par de sustituciones. Y, y, y como el ritmo es súper acelerado también, el, el, como decía Gerardo, a veces hay cinco funciones distintas durante el fin de semana. Uh -huh. Que eso, bueno, eso es otra cosa. También el, el proceso técnico, también eh, podríamos hablar de eso, de cómo se monta una obra, se desmonta de todas las obras. Tienen que, tienen que estar, detrás de estas cortinas están la, la, sí, sí, sí. La, la escenografía de por lo menos unas ocho obras. Uh -huh. eh, es, es, es otro proceso. Pero normalmente es un proceso acelerado. Eh, no tienes tiempo de, de, de ensayar con todo el, todo el grupo, así que eh, eh, siempre se, se buscan actores que puedan eh, lidiar con este tipo de presión. Eh, te, ves el video, eh, tienes que prenderte las líneas inmediatamente, ya. normalmente tienes un ensayo con el productor eh, y con suerte tienes un ensayo con un par de actores más. <risa> Y muchas veces te lanzas hacia el ruedo y... Y, te y un video también, sí, sí, sí. tampoco es que seamos tan así. Te un video de la es obra que, que se lo aprenda en la casa. No. Tampoco somos tan carniceros. Pero sí, es maravillosa la experiencia. Eh, y, y bueno, no sé. ¿Cuál es la. Sí, así es. Sí, sí. que tú haces por ejemplo cosas aquí técnicas, muchos diferentes roles y cómo, cuál es tu rol técnica o roles y cómo es el, el balance entre ser actor y también ser tu, tu trabajo técnico? Sí, aquí estuve haciendo por cerca de dos años, después eh, entré como actor y hubo una, una posición técnica available Así que como he tenido experiencia también en Venezuela, yo estudié ingeniería electrónica eh, y, y siempre me ha gustado mucho la parte técnica, eh, decidí tomarla y ha sido un entrenamiento adicional a mi entrenamiento como actor aquí, eh, porque también ves el teatro de manera muy distinta, eh, eh, la, hacer las luces, hacer, más que todo mi trabajo ha sido eh, eh, ayudar a cambiar la sonografía. Y esto es como, Alfonso Rey dice, es, un, es como un festival eterno. Se cambia, se cambia, se, se, cambia, se desmonta y se monta, se desmonta y se monta. Y, y bueno, además el trabajo de sonido, de, de, de luces, ha sido... A veces era difícil porque tenía que... El, con el ritmo se le da, una función a las 3 de la tarde y otra función a las 8 de la noche. Entonces terminas, montas de 6 a 7 o de 6 a 7 y media y a las 7 y, y 45 estaba vistiéndome para actuar en esa función. Entonces, eh, siempre eh, ha sido un, una experiencia, eh, una experiencia eh, bastante eh, buena. Sí, vertiginosa <risa> eh, Ahora no estoy haciendo mucho de esto, hay, a, ahora hay otros técnicos. Yo estoy, eh, sigo siendo parte de la, de, del equipo de repertorio cuando hay algo, si me necesitan, siempre estoy acá. Yo eh, ayudo a Annalise siempre con. Estamos ahorita, eh, como dicen en Puerto Rico, bregando con el sistema de subtítulos que ha tenido varias fallas y, y estamos tratando de ayudar. Y bueno, eso básicamente. <coughs> <coughs> y Annalise, ¿puedes hablar un poquito de. para enseñar tu trabajo aquí en Repertorio con el trabajo que tienes en otras compañías latinas en Nueva Pues yo empecé este, siendo recomendada por, por María Cristina usted con Teatro Círculo, como ya mencioné, como asistente de director y regidora, que eso también me encanta, me gusta mucho la, la, el asunto técnico de coordinar, de production manager, de asistente de producción, ese tipo de cosas me gusta Y entonces pues, llevo trabajando con Teatro Círculo desde que llegué aquí, eh, hace ocho años, y entonces, eh, trabajo con ellos también en social media. Y entonces también trabajo con Boundless Theatre Company. Y trabajo con The Internationalist y of Theatrics y Working Theatre este, como actriz. Y también trabajando en, en, en lo técnico. Y lo bueno es que tengo la flexibilidad para hacerlo porque son muchas compañías, mucho y me gusta porque lo hago en inglés y en español. Este, eh, ay, se me fue lo que iba a decir ahora. Entonces, pues, no sé, a mí me, a mí, a mí la, la rutina nunca me ha gustado. Y entonces, este, este es el trabajo perfecto para mí. Me emociona todo, me encanta el teatro. <risa> sí. Entonces, sí, porque tú trabajas como stage manager también a veces. So, sí. De, sí, anoche estaba sí. <coughs> como stage manager en el Bronx, que es sí, bien lejos. <risa> sí. Y entonces, sí, sí me encanta, me encanta. Pero tú tenías una pregunta, no levantar la sí, bueno, eh, pero creo que lo respondieron. Eh, la pregunta era si sí, era una compañía, pero como mencionaste que hay hay 300 diferentes actores, entonces son diferentes compañías, o sea, elencos para cada obra, puede ser, a menos que un actor tenga siete papeles en 7 diferentes obras. No, son 50, 70 actores, 300 oh, funciones disculpe. por año. Ah, 300 uh -huh. funciones por este, sí. año, me imagino que algunos se repiten en diferentes programas y Varias. otros están aquí para una obra y tal vez regresan. Sí. Exactamente así, es, sí. no están no? contratados los actores, no tenemos contrato fijo. Este, entonces por eso es el tema de las sustituciones, entonces, mm -hmm. porque al, al no estar contratado, si te sale una serie en Netflix sí. <risa> sí. <risa> sí. Este, Tengo una audición, lo siento, eh, me contrato por un, un servicio al otro lado que me van a pagar sí, bueno, y nadie puede decirle nada a un actor así que no. tiene una oportunidad de ese tipo, mm -hmm. y menos si no tiene contrato, entonces hay que sustituir de una semana a la otra, o a veces wow. dos o tres días, <risa> este, y bueno, hay que seguir entonces uno tiene una semana para, para, para practicar, para prepararse. Depende, ser, depende o, de, los de los casos. Que lo tienen planeado con un poquito de, de avance. Pues, por ejemplo, cada, Ojalá. cada papá... De mano, de mano. No, no, o sea, la, se la, la, las veces que hemos tenido menos de, de una o dos semanas es por un accidente o algo este, totalmente imponderable. Normalmente, sí, el, el actor ya sabe en dos semanas, un mes, que va a necesitar ser reemplazado. Claro, claro. Entonces ya se trabajó en un poquito más de tiempo. Pero no. hay veces que nada, se, llama, se me rompió una pata en el sur. ¿Qué ha pasado? O sea, no te estoy inventando una situación. Una actriz se, se, se, se dobló el pie y no podía caminar. Y eso fue a la noche y al otro día a la mañana había un show. Entonces, toda la noche una actriz se pasó prendiéndose ese papel y llegó hacia acá. <risa> a la mañana. Café, café, café, y la hizo. Este, y las otras actrices ¿qué? ¿Por acá por la cámara. Pasando los textos, este, ¿no? se resuelve, ¿no? No es lo legal, pero... Bueno. <risa> The show must go on. <risa> <risa> y me venimos con todos los actores trabajando en diferentes teatros, como mencionó la señorita que uno tiene que estar disponible para diferentes oportunidades y las, comp las compañías también listos para, para ofrecer ese tiempo como mencionaba. Sí, sí, sí, porque no hay, no hay ninguna compañía que te ofrezca ex exclusividad, ¿no? por lo menos no latina ¿no? en este momento. ¿sí? Eso es la parte difícil, que hay que tener ese balance claro. de estar en diferentes compañías o, you know, o tener otro trabajo que, que no es actuación, pero sí. así con, también con eso. Todos ustedes que hacen cosas técnicas, y Pablo, tú también creo que enseñas actuación en, en las escuela o so, por lo menos están, you know, um, involved con teatro en todos los trabajos que tienen, que uh -huh. eso, eh, a alguna gente le gustan eso, you know. um, uh -huh. y Gerardo, como para ti, como también tu trabajo aquí es en la oficina, uh -huh. eh, estás actuando mucho... <laughs> Y después, durante el día, como, no sé, no es to todo el día, pero, digamos, tienes tus horas en la oficina. ¿Y cómo, cu cuál es tu rol ahí y cómo, you know, eh, administrativo? Como, y, como la pregunta que dije a, a Pablo también, ¿cómo es el balance con esos roles y cómo ves ese trabajo de, que, que has aprendido más sobre cómo funciona ese lado? Sí. Eh, eh, muy, muy, fue muy interesante de, en, en aprender cómo funciona el teatro administrativamente, porque eh, acá es lo que hemos hablado así: es un caos tremendo. <risa> Arriba Pero, <risa> pero ¿dónde se organiza? Se, se trata de organizar todo este caos de aquí abajo. Este, pero no es un caos, sino es, es el, el, el, el volumen de trabajo que hay: es, es muchísimo. Y, y mucha gente nos ha dicho, bueno, no. no es increíble eh, la cantidad de trabajo, cómo lo maneja tan poca gente, porque en la oficina somos siete u ocho personas, que estamos, este, y ni siquiera todos eh, están full time. Yo estoy part time, por eso es que puedo, y tengo flexibilidad horaria, entonces uh -huh. siempre tengo un día que puedo ir cambiando de acuerdo a los shows que tenga. Eh, voy tratando de, de coordinar de esa forma. Este, y bueno cuando los shows no hay tanto problema, porque generalmente es una hora y media, dos horas, o puedo estar en la oficina, bajo, hago mi showcito y subo, o al revés, vengo a hago el show, uh -huh. y después subo a la oficina y sigo trabajando. El eh, problema un poquito más se me eh, presenta cuando hay que ensayar una hora nueva, porque los ensayos son muy largos, generalmente, casi todos los días. Uh -huh. Como sabemos aquí en, en, en Nueva York es eh, cuatro o cinco semanas y arriba, entonces uh -huh. este, hay que ensayar a veces hasta ocho horas por día, todos los días, eh, entonces ahí se me hace un poquito más complicado para coordinar con el trabajo de la oficina. Este, pero sí, el, el, mi trabajo particularmente es, es eh, Development Associate, o sea, yo estoy más que nada asistiendo y trabajando en conjunto con el director de desarrollo eh, en toda la parte de, de fundraising, de conseguir los fondos para el teatro. Este, y es para alguien que viene de, de donde yo vengo, que es Argentina, en donde hacemos teatro. Este, de una manera muy a pulmón, como decimos, y, y casi sin fondos, el eh, ver cómo funcionaba todo este sistema de fondos del Estado, de, de, de, de la nación, de la ciudad, eh, más las fundaciones, las corporaciones y los individuos que dan dinero, y todo eso, y cómo se va manejando toda esa, esa red de, de contribuyentes, era como bastante, bastante interesante. Eh, así aprendí sigo aprendiendo muchísimo en ese área, es un área muy, muy interesante. Eh, y bueno, estoy feliz de que realmente me tenga esa flexibilidad horaria que me permita seguir actuando, que es lo que realmente quiero hacer. ¿no? Uh, sí, sí. Como directora, aquí puedes hablar un poquito de cómo empezaste a trabajar con repertorio y qué horas has dirigido aquí. Y también en particular eh, para dirigir el repertorio si hay eh, consideraciones especiales que tienes que en el eh, bueno, yo comencé aquí en el repertorio con la beca Bandía para jóvenes directores en el año 2012. Eh, con esta beca presenté la obra contemporánea y una obra del siglo de oro. Y fue por gusto y el loco por fuerza. Luego de presentado el loco por fuerza, eh, Robert nos invitó a hacer una temporada eh, porque le fue bien a la obra, al público le gustó y entonces yo quedé muy contenta de volverla a reponer. Luego de esto, eh, él me invitó a dirigir Aire Frío, una obra de Virgilio Piñera, un clásico del teatro cubano, que él traía en su en su cabeza hacía mucho tiempo, que la recortaba y quería hacerla, y pues me dijo, Emma, prepara por favor una lectura uh, de aire frío, y luego de terminar la lectura me dijo, la hacemos en noviembre, o, o algo así. Y entonces, luego de esta, de aire frío dirigí, eh, ¿Y el mamá la muere? una obra sobre Fidel Castro, de un escritor boliviano. Eh, boliviano perdón. Y ya, sí, eso es, hasta ahora. Como directora invitada, eso hay de frío y de camarón no nunca muere, bandilla por gusto y de loco por fuerza. Eh, la experiencia de dirigir el repertorio Español es tremendamente nueva para mí. O sea, primero porque yo hace muy poco que llegué de Cuba antes de venir a Nueva York. Había estado en Miami dos años. Y llegar aquí y entender cómo funciona eh, el teatro en Nueva York, fue una experiencia eh, nueva. Eh, como directora, lo primero es, después de todo lo que han escuchado aquí, eh, tener la, <ríe> yo creo, la chispa de desde ahí abajo, darme cuenta de todo esto que está pasando. <ríe> o sea, eh, si voy a dirigir a una obra, no, eh, los factores tiempo y espacio son fundamentales. O sea, el tiempo que tengo de montaje, el tiempo que tienen los actores, o sea, pretender llegar a veces, eh, he tenido que renunciar a la estructura dramática del espectáculo para la puesta en escena, ¿por qué? Porque los actores tienen otras cosas que hacer, no solamente van a estar trabajando conmigo, sino que tienen otras obras, están aprendiendo otros textos y entonces tengo que jugar un poco con el tiempo de ellos. Tampoco puedo pretender llegar aquí y ponerme a investigar en una escena a profundidad, en los grandes maestros, no, eso es un, una tarea que debo hacer yo en mi casa. Porque yo tengo tres semanas para montar el espectáculo y una semana técnica. Wow, wow. O sea, eh, tengo que trabajar mucho en casa para traerles una idea de por dónde yo quiero que vaya la propuesta, de cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar, eh, sin ponerles limitantes a ellos también a la hora de la creación, ¿no? O sea, no es como, o haces esto o te vas para allá afuera, no, no, hagamos un trabajo, ¿no? Eh, lo otro es a la hora de pensarte el espectáculo, cómo lo ves en la puesta en escena a nivel escenográfico. El espacio es bien limitado. Eh, la urgencia del cambio de un espectáculo a otro es tremenda. O sea, a veces hay hasta tres funciones. Una a las 11 de la mañana, una a dos y media, y otra a las 8 de la noche se ha dado el caso, ¿no? Y en estas paredes está la escenografía de este teatro y un espacito muy pequeño, más o menos como esto que hay abajo. O sea, no, no, no nos toca a los directores limitarnos eh, la creatividad, pero sí ser consciente de esto, un poquito, ¿no? Eh, para que los técnicos primero no se vuelvan locos, eh, sacando tornillos, zafando... No, sino pensar en, en las cosas que son funcionales, en el espectáculo, tiene que ser montado en tres semanas, no hay tiempo para más. Esto tiene que mover, hay que trabajar en la casa, hay que llegar con una idea ya plan, plan, planeada, eh, es fabuloso trabajar aquí, ¿eh? es una familia fantástica. Los actores tienen una experiencia tremenda. Es una contribución de yo te doy y tú me das. Y yo he aprendido mucho uh -huh. desde que llegué aquí con ellos. Realmente, es un intercambio fabuloso de, con los técnicos. Se, se pasa muy bien, es muy rico. Y, y nada, si me quieren hacer alguna pregunta, yo respondo. <risa> <risa> y vamos a tener más tiempo. Sí, más eh, tiempo. Igual que los actores eh, desempeñan diferentes papeles en diferentes obras, ¿los directores desempeñan eh, una función paralela? O sea, ¿dirigen varias obras a la vez? O si ¿sí tú diriges oh, sí. esta obra, sí. O sí, sí, ¿cómo no? Eh, por ejemplo, el director de la compañía, el director asociado, ahora yo he sido directora invitada, es José Saya A veces él termina, eh, estrena una obra y en un mes, dos meses, Caridad, sí. estrena otra obra y está trabajando en la otra. En el caso mío, por ejemplo, eh... A veces cuando ocurre este, este fenómeno bendito que es que los actores están en el escenario, yo me llaman y dicen, Lima, por favor, tú puedes venir a correr las luces. Y yo voy. <risa> y vengo, me siento, corro el show, corro las luces, uh, corro el sonido. Si hace falta ayudar aquí, ayudo, aunque no me dejan a veces, digo, vaya para que tú no puedes cagar ese palo. <risa> <risa> <risa> Pero sí. <risa> Quiero añadir algo eh, pequeñito y es que eh, yo creo que el repertorio español ha sido un gran descubrimiento para mí después de trabajar en el teatro en Nueva York y, porque siento que, y, y en el teatro en, en Venezuela, porque siento que es un cruce interesante, es como un, un, un híbrido eh, muy particular acerca de cómo se trabajaba, yo como trabajaba en Latinoamérica y cómo se trabaja acá. Hay, hay, muy, hay muchas similitudes con varios asuntos. El asunto de, de, de ensayar una obra y, y tres, tres, ocho horas al día tres semanas y una semana técnica es, es algo que a lo cual yo no estaba acostumbrado en Venezuela sin embargo aquí en Nueva York yo ya lo había hecho varias veces en inglés eh, y también la, la, el hecho de que en, en Venezuela por ejemplo todos los actores no solamente yo pero todos los actores normalmente hacían algo además de actuar o sea, es, nos involucramos en la parte técnica, en la parte de producción, en la parte de diseño. Entonces, aquí también hay un poco de eso. No todos los actores de la compañía, pero muchos, eh, hacemos algo a, a, además de actuar. Y también el hecho de que eh, siento que aquí se, se genera también un, un, un sentimiento frater, fraternal y eh, de familia. Siento que nosotros eh, nos conocemos, muchos, y, y eso también... Este, eh, es un poco similar a lo que yo viví en Latinoamérica. Sí, eso es muy... No se ve tanto en las compañías así, eh, you know, digamos, las compañías en inglés en general, que los actores son los actores solamente y si son, you know, the unions, like, oh sí, a, a, vas a subir un paro, no, no, no, no puedes hacer eso, no, no, the union rules, o bueno, you know, son más como así, pero so, y están como refreshing como ver este tipo de teatro que es más como somos un grupo podríamos ir a montar un, una obra en otro lado y, y todos pueden ayudar como es como así cada uno tiene parte de, de, de, de, de montarlo hasta la directora puede hacer el sonido pero la parte de la cual no hemos hablado todavía es de Um, escribir las obras, yeah. Que, yeah. que es yeah. muy importante, yeah. ¿no? yeah. Y Karina um, <risa> uh, um, es dramaturga propia que <coughs> escribe sus obras, pero también en el repertorio ella es una, una persona que um, ha adaptado muchas no novelas a obras dramáticas. Um, y eso, queríamos preguntar un poco de eso, porque hay obras como, you know, en el tiempo de las mariposas, hablando de, de cosas reales y mucha historia de, de la dictadura de eh, la República Dominicana y you know, la Casa de los Espíritus, que creo que pasen por no sé cuántos años. Y ella tiene el trabajo de, de poner esa novela en una obra de menos de dos horas un poquito más de poquito más depende sí. no sé si puedes hablar un poco de tu proceso de cómo uh -huh. cómo vas de leer la novela a, a terminar con una obra de tía. sí claro pues eh, siempre he conocido el repertorio como repertorio como consumidora, vamos a decir en audiencia y entonces en el 2008 me llamaron José Sayad, estamos trabajando Actually in the Dark, uh, uh, en una traducción de una obra mexicana que yo hice y se llama Desiertos. Uh, nos conocimos ahí y él dijo, ay, me gusta trabajar contigo, yo a mí también. Uh, y entonces, pues nos llevamos bien. Y entonces, um, bueno, Sayad, nos gustaría trabajar juntos otra vez, sí, bueno, si sí se da, ¿no? Y entonces, de repente, como que me llama el repertorio y me dicen que... ¿Quieres adaptar la Casa del Espíritu? Y yo dije, bueno, claro, me encantaría. ¿Con <risa> <risa> ah, ah, cuáles es el contrato? Y vamos, las cosas así. Y entonces, um, en ese, esa fue la primera obra que hice para ellos, aunque en el 98, oh my God. Uh, uh, en eh, un eh, Van Leer, actually. El Van Leer es un programa muy importante yeah. aquí, sabe, alguna uh -huh. gente no lo conoce bien. Uh, pero Michael John Garcés hizo un, uh, un taller, como taller producción de mi obra uh, uh, Alchemy of Bessire, Dead Man's Blues, aquí mi Deseo, um, uh, La Muerte de un Hombre, uh, Canción de un Hombre Muerto, como se dice en español? Uh, y entonces, um, pero después de esto como que nunca más, ¿no? Sí. Y entonces me llaman y digo que sí, hicimos los papeles, trámites, uh, me puse a trabajar en la Casa de los Espíritus, o sea, que si no la conocen, es una novela de Isabel Allende, um, que es bastante larga, ¿no? Mm -hmm. uh, y complicada y um, bueno como que interesante primero que nada um, uh, algo que Daniela me preguntó offline no como dicen es que uh, si había algunas como uh, parameters o, o guías como esto lo puedes hacer esto no lo puedes hacer en esa en ese caso um, no como que me dijeron escribe lo que te, lo que deseas no y es que bueno interesante. Y entonces, bueno, me empecé a leer la novela y, y otra vez, porque no, hace años que no la leía. Y entonces la leo y digo, wow, súper complicada, a ver qué hago. Uh -huh. Y entonces, del mismo tiempo, sabiendo, yo de verdad no sabía el asunto esto de que los actores tenían <risa> <risa> <risa> Tenía como siete papeles en la cabeza. <risa> y lo no hacen para mí, like, hacer una obra en grande, ¿no? Y entonces yo llamaba y le decía, estaba escribiendo y... y me vinieron ideas, ¿no? Y entonces, ¡ay! ¿Podemos hacer proyecciones? Y entonces, aquí nunca se habían hecho proyecciones, nunca. Y entonces, pero, no sé, como que dijeron que sí. ¡Ay sí! Bueno, si estás pensando en eso, vamos a ver si lo podemos hacer. no okay ok, pues me voy a... Cuando yo pongo eso en la mente, cuando estoy escribiendo, uh, la dramaturgia sale diferente, ¿no? En la, en la página y también cuando estoy ideando el escenario. Um, y de ahí, bueno, llamo otra vez, ¡ay, podemos tener títeres esperar <risa> <risa> una cosa tras de la otra, ¡ay, podemos tener música! Like, uh, y todos me decían que sí, y entonces yo dije, bueno, ¡qué súper! Es, que nunca me pasa esto, ¿no? Porque siempre están diciendo que no, que no, que no, en todos los teatros. Y, um, y al mismo tiempo, como que, ¡ay, bueno, tiene muchos personajes! Y entonces, yo dije, ¡ay, qué bueno! me decían, así más trabajo para los actores. Ok, entonces, bueno, con escribir, uh, estaba como la novela es muy intensa, pero estaba súper, um, uh, hay cosas cuando uno escribe que uno está muy contento cuando está escribiendo, y eso creo que sale en la página, ¿no? Y entonces estaba, like, no sé, me como enamoré de la historia, y, y la idea de tener el sí, ese permiso, um, es como que algunas veces uno no, no se lo da a uno mismo, ¿no? Como escritor. Sí. Y entonces sí. como dije, ay, puedo leer lo que me da la gana. Qué bueno, ¿no? Qué rico. Um, a lo grande, ¿no? Sin saber los límites. Y, y eso es muy interesante porque cuando, bueno, entrego la obra y um, la ley, y dice, oh, wow, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Uh, pero como que interesante porque dice, lo, eh, me gusta tener el reto de, Vamos a hacer algo que parece imposible en este escenario donde no hay salida, la única salida por allá arriba o sino por acá abajo, ¿no? Ah, y bueno, si quieres hacerlo lo lo grande, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te ingenias, no? Tienes eso de que, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me encanta ese reto. Y de ahí, bueno, entonces después le fue bien. La obra le fue bien y después le decimos, you no, know, tuvo producción en otros países y en inglés y este y otro. Y entonces... Me llamaron otra vez, me lo ¿quieres adaptar en el tiempo de Mariposa? Y yo, okay. <risa> uh, Y ese proceso fue un poquito diferente porque Julia <risa> Álvarez um, estaba muy como aquí dicen hands on, ¿no? En la primera parte de, de, la, uh, de la obra, como que, bueno, porque es su baby, ¿no? Like, eh, fue, esta fue la novela que la puso en el mapa, como quien dice. También es la responsabilidad a la familia de Mirabal. Um, hay gente que todavía vive de la familia y toda la historia. Y, y también lo, lo curioso de esa novela, que es una novela, ¿no? Que no es historia, no es un documento, no es un historical documento, es una novela. Es una interpretación de la historia y entonces como la voz de Julia es muy presente uh, en esa novela y cómo tratar de um, buscar la manera de primero poner el escenario y hacer respetar la, la vida de las personas, ¿no? Que, que fallecieron y también las que viven todavía de la familia y al mismo tiempo respetar la visión de Julia, ¿no? Mm -hmm. Que es como cosas que están paralelas en la novela. Um, pero fue un proceso muy interesante para mí y, y tener esa conexión al principio. También me creó diferentes retos um, porque yo tenía ideas muy bueno, como con dramaturga, ideas muy específicas de cómo quería hacerlo. <risa> y entonces como que hay negociar entre... Los, los sentimientos de Julia, como era novelista, que no es teatrista, ella no es de teatro, ¿no? Ay. Y entonces negociar eso con él, bueno, pero en el teatro se puede hacer esto, a ver cómo lo podemos mirar. Y de ahí, bueno, después vino El eh, Amor en el Tiempo de Córdoba, um, y ahora la tía Julia y el año pasado, pasado Que eso fue un proceso muy interesante, porque ahí la escribí de una forma, oh my God, y entonces, ellos saben, <risa> y entonces... Um, Uh, me dice, más actores, queremos más más personajes, oh, wow. y yo like, oh my god, yeah. like, no like, no era no. un mes, y <laughs> like, me dijeron, no, queremos hacerlo con no sé cuánto, 13 personas, whatever. y yo like, oh my god, means, tenía que recrear el segundo acto completamente, eso fue una, exper una experiencia muy interesante porque yo le dije a José, a José yeah. mía, o estoy en la computadora escribiendo ya, para hacer esto posible, o estoy en el ensayo y tengo que elegir, porque no puedo hacer las dos al mismo tiempo que me voy a volver a loca. Entonces, es, like, me voy al computador y me like, dice todos los días había páginas nuevas y mandándoselas, mandándoselas para recrear el segundo acto. Y al mismo tiempo hay cosas que ustedes no saben que aquí no hay stage manager. Ok? Oh, okay. So, dude, like, this is really hard. So, <laughs> you know, aquí es, like, poner un cambio, and, like, I don't know, entre ellos, lo figure it out, you know, <laughs> <laughs> And, uh, it's know. crazy, you know, pero al mismo tiempo fue una presencia muy rico porque es una comedia, right. y, uh, y, y para mí trabajar una comedia casi nunca me, me piden que lo haga, y al mismo tiempo yo, yo mismo no me doy el permiso de hacerlo, uh, mm -hmm. y, y busqué otra, otra voz mía, ¿no?, de, de como dramaturga dentro de ese proceso, así que es súper chévere. Qué bueno, qué bueno, gracias. Sure. Estamos, creo que tenemos tiempo para una pregunta más y después eh, lo abriremos para que ustedes sí. puedan preguntar entonces para Daniela oh, okay. eh, si ¿sí puedes hablar un poquito del programa educativo del repertorio claro, de claro. So, como Gerardo dijo el programa que se llama dignidad y um, bueno desde hace muchos años el uh, repertorio español ha tenido um, <coughs> obras durante el día de, de días escolares que muchas escuelas vienen acá y creo que esos otra manera que, que ayuda mucho al teatro sobrevivir, ¿no? Mm -hmm. Y um, um, también es interesante <coughs> porque hay como la, la dramaturga Carmen Rivera, que escribió La Gringa, mm -hmm. que es la obra más larga en Estados Unidos que, que en español, ¿no? Mm -hmm. Que, ya, que ya hace como 20, 30, 20, 20, 20 años, mm -hmm. right? Mm -hmm. Que todavía lo siguen montando, ahora hay una producción de otro miembro de LTC de Chicago, que lo están haciendo allá también. Mm -hmm. Bueno, Carmen Rivera creció en Nueva York y vino como mm -hmm. estudiante aquí. Mm -hmm. Y después, como ella cuenta ese cuento de cómo, al final, qué, qué emoción tener su obra aquí, ¿no? Mm -hmm. Entonces, <coughs> siempre tenían esos programas. Empezaron eso, creo, hace como um, 40 años. Y ocurrió el programa de traer um, maestros de teatro a las escuelas, porque dos escuelas en el Bronx uh -huh. que iban a venir aquí llamaron y dijeron, mira, ¿nos puede ayudar y traer a alguien a la escuela uh -huh. a hablar de la obra antes que vamos a verla? Uh -huh. Entonces, así, por estas escuelas, se empezó a hacer este programa orgánicamente, y creo que fue Robert um, que fue, pero él como que no, no él era no tan <coughs> interesado en hacer eso y contrataron a Carmen Rivera y Cándido Tirado. Um, que ellos fueron los, los um, teaching artists que empezaron con Repertorio. Y ellos has, trabajan en otros programas también. Uh -huh. Y poco a poco después, Micauri creo vino y hizo sí. so ahora, como poco a poco han crecido el programa. Yo, yo empecé hace como dos años también porque estaba hablando con Carmen y ya, ya estaba cansada de ser mesera y tenía experiencia. Soy actriz también, pero experiencia de maestra de antes. Entonces, y ella dijo: Bueno, resulta que necesitamos otra maestra porque mi cabri tenía un problema en, la, en el brazo, que tenía que tener una operación, como eh, parecido que pasa con las funciones de actores, que <risa> con los maestros también a veces hay que tener sustituta. Y fue como yo empecé, porque ella dijo: um, Wow, gracias por mandarme el resumen. Resulta que necesitamos a alguien que empieza el lunes, y era el, el jueves. Y Carmen dijo: Alison te va a llamar, ok, y, y esta es el de la escuela yo trabajé antes en el Bronx, la maestra es muy buena y resultó que era una, un programa muy buena, entonces um, de, todo depende mucho de la escuela y la maestra, yo sé que algunos de ustedes deben trabajar de, de enseñar también, y, um, pero muchos de, de los estudiantes son inmigrantes, son um, a veces escuelas que, que no tienen tanto dinero y, y you know, circunstancias difíciles y que lo que hacemos es básicamente que, que ellos mismos tienen que escribir um, obras pequeñas y como de cinco minutos um, y actuar so, van a ser dramaturgos y actores y, y yo les dirijo y la maestra también ayuda y ellos mismos saben poco a poco cómo dirigirse también y presentamos en la escuela y también a veces acá so, He traído como dos escuelas que han presentado aquí es emocional <risa> para ellos and like, oh, y, y vienen a veces los padres entonces sí, eso es básicamente el programa en el que yo trabajo so. y los que van a hacer el taller de, de teaching artist eh, también hablarán más de sí, eso. De las técnicas, yeah. tenemos como 10 minutos para preguntas si ustedes tienen ¿qué sí. um, el público han hablado de la traducción imagino uh -huh. que gente que no habla español también viene a este teatro ¿cuál es el digamos el breakdown del término de, de, de idioma de gente que llega acá en inglés. <risa> <risa> <risa> yo no sé el, el, el promedio de cuántas personas que no hablan español vienen a ver las Va, obras. Varía mucho y es un poco difícil de traquear. Sí. <risa> sí, pero lo hemos hecho simplemente por mm, las primeras obras que tuvimos este sistema de chequear cuáles eran los, los iPods que quedaron prendidos. <risa> Entonces, y hemos contado, y era, en funciones regulares por la noche, o fines de semana, 20-30%. Pero antes, es muy al sí. abuelo del pájaro. Antes de comenzar con el sistema de subtítulos, el, el, el repertorio tenía el sistema de... por audífono. Y, y entonces uh -huh. eso era otro trabajo para otro actor también porque habían dos actores uh -huh. hasta, um, traduciendo simultáneamente. Uh -huh. Entonces ahora este, eh, yo me encargo de trabajar directamente con, con, con el playwright que va enviando el, el texto y entonces lo edito de manera que, que sea rápido para leer y entonces uh -huh. quepa en las pantallitas. Uh -huh que no, Re trato de respetar mucho la poesía del texto, no, porque eso se tiene que mantener, o sea, mm. para que el, el espectador que no está entendiendo, eh, eh, que se pierde la poesía del español, que por lo menos en inglés lo, lo, lo, lo pueda disfrutar. Y entonces, eh, también como estamos teniendo un poco de problemas técnicos ahora con, con el sistema, también hemos hecho en PowerPoint y lo proyectamos en en la pantalla, o sea, hacemos lo, lo más que se pueda para que el público que no habla español pueda tener la experiencia que tiene el público, que, que sí si lo, si lo abre lo entiende. Que si hace falta sentarse al lado y traducirle simultáneamente, yo lo hago, o sea. hay que... Hay que... Monsieur, doch, hay que... Hay que... <s> Sí, eh, yo he conocido mucha gente estando en el lobby antes de las funciones. Eh, muchas veces yo, estoy, yo he estado en el lobby eh, ofreciendo vinos uh, para nuestros guests. Tenemos vinos. Eh, eh, siempre en, en cada función eh, siempre nos encontramos con eh, personas que te hablan. Ah, no había venido para acá. Eh, mi, mi, mi español es muy poquito. Y bueno, no te preocupes, tienes traducciones. Pero hay mucha gente que se interesa venir para, para escuchar español mm -hmm. para, para, para aprender un poco más de la, de la cultura en español y eso es algo que siempre es muy bonito de ver mm -hmm. es, es, es, es siempre. Déjame añadir que también la obra está en español los subtítulos y por si acaso eh, eh, alguien no escucha bien pues lo puede seguir en español también Entonces, mm -hmm. Mm -hmm. pensando en las personas oh. que no oyen bien también además mm -hmm. mm -hmm. so, wow. um, I think you had your ¿Se han encontrado en situ situación uh, donde hay presión para cambiar el modelo de repertorio a algo más como encontramos en otros teatros? ¿De temporada? Ajá. Uh -huh. uh, ¿Y, y oh, sí. ¿Cómo, cómo mantienen quedarse en el repertorio um, ese es modelo? Porque uh, um, muchos teatros se han, you know, like moved away from it. Uh, ¿Es porque como trabajan con la unión o no con la unión or, Sí, nosotros una... no trabajamos con unión, ¿Uh, uh, y no, Não, <risa> no vamos a hacer el repertorio. El nombre de que Imagina ese cartel ahí afuera que dice repertorio. Pero hay momentos cuando hay un crisis o algo que, que uh, hay presión para cambiar, pero ya sí, no, mientras el MET lo siga haciendo, nosotros lo vamos a seguir haciendo. No, no, no, no ha habido, o sea, en algún momento se puede haber pensado vagamente, pero es, es, la, es la identidad del teatro, ¿no? el repertorio, porque la, lo que pretende el repertorio constantemente dentro de su misión es eh, ofrecer un teatro diverso a un público diverso. Entonces nosotros queremos que todo el mundo pueda tener algo para venir a ver el repertorio. Toda todo, todo la población de, de, de Nueva York y del Tri-State Area. Uh -huh. eh, porque vienen estudiantes también de, de otros estados, hacen sus viajes y, y llegan aquí a, a ver la obra. Este, y, y queremos mantener esa diversidad de oferta al público. Entonces, y es muy lindo también ver que el público también es parte de la familia de repertorio, porque viene gente a ver, la nena se casa, es una comedia livianita, sí, divertidísima, pero una comedia liviana. Y a la semana siguiente viene a ver La Vida Sueña. Mm -hmm. este, mm -hmm. Y es la misma persona. Mm -hmm. sí, eso es muy muy bonito también de ver. Pero hay gente que no, hay gente que dice, no, voy a ver las cosas clásicas, yo voy a ver Lorca, yo voy a ver Flamenco, yo voy a ver sí Y toda esa, esa diversidad de, de oferta que, que tiene el repertorio. Uh, bueno, el repertorio es un teatro muy sido muy famoso y muy, eh, tiene siempre audiencia. Entonces me gustaría saber si puedes contar un poco cuáles son las técnicas de outreach community o eh, us que usan para traer diversidad de audiencia, de, de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes... Entonces tal vez si puedes explicar un poco eso. Sí, tenemos, lamentablemente no está aquí en el personal, del Departamento de Marketing, que te podría ayudar un poquito mejor con eso, Edgar López. Eh, tenemos dos personas en marketing, eh, una que es específicamente marketing, la otra que es social media, porque ahora necesitan una persona específica para social media, <risa> full time, <risa> <risa> este, y eso ayuda mucho al outreach. Eh, se envían eh, calendarios una vez por mes, con toda la programación de tres meses, de ahí a tres meses, pero se envía una vez por mes. Este, se prepara un brochure con toda la información de todas las obras que hay en repertorio, eh, sobre todo a las escuelas, a los maestros que vienen a, otro, a otras escuelas eh, por correo, eh, tenemos nuestra mailing list que es bastante amplia, gracias a Dios, este, donde también se hacen ofertas, eh, es Sí, tenemos, tenemos acuerdos también con Telemundo, de Univisión, uh -huh. con Radio Guado, con... Eh, hay otra radio más que el marco en este momento. Eh, todo, lo, todo lo que se puede hacer de outreach, este, sobre todo en social media ahora que está un, bastante importante, este, se hace, pero al, al, al final del día lo que realmente trae más gente es el boca a boca. Entonces, que la producción sea buena, es lo que va a hacer que siga trayendo gente y con producción producciones más que empiece a ver un gente <risa> <risa> es que es así es que es así creo que tenemos tiempo para una pregunta más hola qué tal, ¿Qué tal? muchas gracias por todo este, a mí me parece muy fascinante todo lo que están haciendo aquí así como eh, la gente la mayoría de ustedes son inmigrantes verdad de Nueva York a Nueva York alguien a... no yo no soy ciudadano Okay, yeah. pero creo que eres la única de, de la compañía. De la compañía. <risa> bueno, vienen bueno, todos. Sí. Chile, pero que la sí, mayoría son Unidos, Unidos. pero mm -hmm. creo que todos, no, nadie, es, nadie es de Nueva York, ¿verdad? Yeah. Right? Right. Bueno, York? Yeah. a mí me parece muy interesante cómo ustedes, eh, ¿cuál te, cuál te hace más difícil a, a presentar o actuar o producir es, son lo, lo, lo, las obras contemporáneas? o los, las clásicas, o, o los que vienen de Latinoamérica, por ejemplo, no sé cuál es la, el porcentaje que, de, de presentar obra de, de, de los latinos que, que escriben, que son de aquí, y que se presentan aquí, o, y, y los que son de Latinoamérica. ¿Cuál es, ¿Cuál es más fácil o más difícil? Por ejemplo, dirigir una obra que, que alguien escribió, que vive aquí en Nueva York, o sea, alguien de Cuba, por ejemplo, que trae aquí. Eh, eso es un tema muy interesante. Gracias por tocarlo, porque lo tenía en mente y no se me había dado la oportunidad. Y es la variedad de nacionalidades que hay en el repertorio español, Desde la parte de producción, técnico, hasta lo más grande, los actores. Que todos son de diferentes nacionalidades y a la hora de elegir un texto, en el caso mío, por ejemplo, cuando llegué aquí la primera vez, acabada de muy poco llegar de Cuba, yo vine, viní a hacer una obra contemporánea cubana. Y entonces yo no conocía a mucha gente en Nueva York. Y vine al repertorio porque aquí gané la beca y le pedí a Fernando, pues déjame ver los, los resumen de los, de los actores que, que tienes, ¿no? Que entre esos elegía a Pablo, llamé a una pequeña audición, a los actores, nos reunimos y empezó el trabajo de la obra por gusto. Que es un escritor cubano, González Melo, contemporáneo, que actualmente vive en Madrid. Y yo... Eh, o sea, tenía un actor venezolano, un actor argentino, una actriz de República Dominicana y Puerto argentina. Puerto Riqueña. Y Puerto Rico, Puerto Rico, perdón. Puerto Rico. Y entonces, ajá, y, y ninguno era cubano. No? <risa> y yo decía, ¿cómo les explico? Entonces nosotros los cubanos tenemos, como todos los países lo entiendo, pero eh, nosotros tenemos un lenguaje bastante eh, eh, de nosotros. <risa> Incluso temas que se tocaban en la obra, que yo decía, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico que el camello es una bus que tú pones y que vayan gente? Y entonces fue muy bonito eh, explicar, eh, armar este equipo de, de cómo... O sea, ¿cómo tú entiendes esto? ¿Cómo funciona esto en tu país? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Eh, eh, ¿Por qué lo usamos de esta manera? Y, y veíamos películas... Y oíamos música cubana y hacíamos comida cubana, y entonces, como ese proceso en, lo, en el mes que estuvimos trabajando, eh, luego me llegó el Siglo de Oro, cuando fui a dirigir el Siglo de Oro, semejante obra de, de Lope de Vega, uh -huh. y el elenco, de igual manera, español estuve a la actriz, la protagonista. Uh -huh. Era la única. Y, y era un elenco de ocho actores. O sea. Eh, eh, yo creo que es fabuloso que sea todo el mundo de todas partes y que aparezca un texto de Latinoamérica, un texto del siglo de oro, un texto del orca, y que nos funcione a todos porque investiguemos ese texto y, y, y veamos cómo, cómo, nos, cómo se asocia esa palabra a mi realidad y cómo la palabra de mi realidad se asocia a la estructura de la puesta en escena, a la visión del director, a la visión del actor, a lo que va a ocurrir aquí, que en fin es el resultado final. Pero eh, es muy lindo. Gracias por esa pregunta. No, gracias, Juan. El repertorio no se ocupa mucho de, de las nacionalidades a la hora de casting y tampoco de los acentos. Entonces, esto es, un, no, es una <risa> mezcla de acentos. Pero, no, pero yo digo que se, se, al, al, al, al, a la mezcla tanto de acentos. Yo creo que hay como un acento repertoriano. <risa> Porque al final se escucha todo medio como de la misma historia que no es ni una cosa ni otra. Este, y es como un acento propio de este teatro. <risa> bueno, creo que... Ya tenemos que sí, tomar un break. Pero yo sé que hay muchas preguntas más. Por favor, pregunten durante el break. Sí. Eh, la conversación sigue. Eh, después del break, empezaremos los talleres. Eh, si firmaron para el Ciclo de Oro, van a estar aquí en el escenario. Eh, si para el de teaching artists van a estar arriba en el conference room. Y pueden subir y conmigo después. Mm -hmm. mm -hmm. Y el de adaptación va a estar en el lobby. Con caridad. Sí. Okay. Yeah. Mm -hmm. Y si alguien no firmó, de, habla con nosotros para ver you know, dónde quieres ir. Okay? Mm -hmm. okay, so 15 minutos. 15 minutos. gracias a todos ustedes.